haz todo conmigo cocina conmigo viaja conmigo crea conmigo estudia conmigo todo conmigo so baggy, el kimchi de pepino hola muchachos hoy voy a preparar una comida que se llama oi Subaki. So o sea oi kimchi significa kimchi de pepino preparar el pepino es como un tamaño de dedo sí y pon eh, sal lo sé es mucho pero vamos a limpiar después pon agua hervida así voy a dejarlo como por 10 minutos más o menos para cebolla y zanahoria preparar la salsa como dos cucharadas de polvo de ají y un poco de polvo de genibre polvo de Ajo Uy. de ajo, un poco, una cucharada, media cucharada de azúcar, voy a poner una cucharada de. Es por un té, pero como. Me gusta este sabor de dulce, entonces voy a poner esto. Es mejor si puedes poner la cebolla larga o cebollín, pero como no pude comprar, no me voy a poner. Mezcla bien. Cuando tiene la textura de pepino como así, suavecito, puede tirar el agua y lavar una vez. Hay que sacar bien el agua y vamos a mezclar la salsa que ya preparé. Es muy simple, ¿no? Pero este tipo de kimchi, de pepino, no puede guardar por mucho tiempo. Si quiere guardar por más tiempo, hay que fermentarlos bien no como hace simple ¿eh? porque así solo puede guardar yo creo que como cinco días 3 a cinco días más o menos si te gustas picantes picante Puedes poner más polvo de ají. Así, parece muy rico. ¿Cómo te parece? Voy a comer con el arroz, pero mañana